Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un video para el canal en la parte de 3 De este juego llamado El Lendrinete será Suscríbete si no lo estás Y activa la campanita para más videos de este tipo Bueno, vamos con el video Estoy aquí, a ver Esto es como un hospital, ¿no? Sí, parece un hospital A ver la compu ¿Funcionará? No, no funciona Espera, esa parte ya estaba abierta. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto se abrió solo. Ya me da intriga. Esto sí ya no está abierto. Sí que debe haber algo por aquí, 100%. Primero por aquí, la verdad. Una llave, otra vez con una de las llaves. Un baño. ¡Ah! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Fruta. Aquí no salió la mano <risa> un closet, siempre lo sabro. Ah, no me había fijado que había un libro. ¡Ah! ah. Porque tanta lendrina por aquí huele muy mal. Se lo sabéis. A ver. Como que esto sonó diferente, ¿no? A ver, por aquí habrá algo, ¿no? Como que suena muy raro. ¿Qué otra mano es de lendrina? No, nada. Bueno, hay al menos algo por aquí No me puedes decir que No hay nada por aquí Porque eso creo que va a ser un mapa Igual que el grande con el anterior O incluso más grande es Que suena bien raro esta cosa Y además no hay llaves aún A ver aquí qué hay Un libro, está bien, con eso me conformo Bueno, aquí ya está Investigado, vamos a ver aquí Mmm... Puerta cerrada, lo único. Menos tú estás pendejo, ¿qué? Lo único que faltaba parece el otro mapa, la verdad. Investigado ahí, puerta cerrada. No, pues me vuelvo a donde está la compu. Bueno, ya estoy aquí y esa puerta también está abierta. Aquí nada más hay esto: nada. Aquí habrá algo, mm, otro pasillo. Tenebrosamente tenebroso. Otras dos puertas Esta se abre? Sí, sí se abre Uh, no me gustan los pasillos Me trima los recuerdos <risa> ¡Ah! ¡Ah! Ay, no me esperaba eso Mira, aquí estaba uno <risa> Siempre me tengo que fijar Y no me pierdo un libro A ver, por aquí habrá algo Nada, aquí no hay nada Aquí estos es pasillos me trima los recuerdos a ver, aquí ¿Aquí habrá algo? No, nada Nada de... ¡Ah! Damos una lendrina maquiavélica A ver, por aquí habrá algo No, nada Estos es pasión que no lo recuerdo Seguro que en el cruz va a haber algo Se los ha puesto. Siempre hay algo Ah, una llave Ah, pero esta por suerte tenía un libro Está chido, a ver, aquí Nada Nada de nada otra vez volver. Ah, mira, aquí había un libro escondido. Bueno, ya está puerta. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Otro pasillo de los grandes. Por aquí habrá algo. ¡Ah! Nada más una eslendrina. ¡Uf! ¿Por qué sale de repente? No me avisan. A ver, por aquí habrá algo. Siempre hay algo por aquí. Ya les dije que no me gustan los pasillos largos Me trae de recuerdos. La primera vez que Puerta cerrada. Shit Aquí hay Aquella... Nada. Qué raro que no haya nada por aquí. Dame una llave. La uso en las otras habitaciones porque creo que es lo más conveniente, la verdad. Me voy allá. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Vamos al pasillo de acá para abrir la puerta del medio. Bueno, aquí está la puerta hasta que no se podía abrir Una llave usada No me gusta esto Ya desde ahora, no me gusta Es que esto no me... Uh, recuerdo esto, recuerdo esta cosa que se... Eso Maldita Ahora vamos por acá Aquí habrá algo No, un cajón maquialí Nada más, nada No hay nada aquí no hay nada de nada aquí, hija. ¡Ah! ¡Ay, de verdad! Ay, mira, que voy un libro. Con eso me conformo. Ahora, ¿aquí qué habrá? Una llave usada. Okay. A ver aquí, habrá algunos tablones de aquí. Porque siempre hay algo escondido. Aquí no hay nada. Nada de nada. Y aquí era una puerta que se llevaba muchos... Esto es como regaderos, ¿no? Estos son regaderos. Son para bañarse, ni modo para que para ahorcarse creo. Nada por aquí. Nada por aquí. No hay nada. ¡Ah, sí! Había una llave, no me había fijado. Esto porque es más negro que negrín. Porque las paredes son negras. Tengo miedo. A ver, por aquí ya revisamos. Voy a ver la puerta de, la... de ese lado. Ya ya la abrí. Aquí había otro libro. Pero... Necesito otra llave, necesito otra llave. Es que necesito otra llave, si no la encuentro ya vale, merga. A ver, por aquí va a haber una llave, porque aquí no encontré ninguna. O oh, creo que sí. Debe haber algo aquí. Sé que, es que yo lo sé. Tú lo sabes, todos lo sabemos, que hay una llave aquí. Aquí debe haber una llave, 100%. Al fin encontré la llave. A ver en qué me lo pongo. Ay, después de un buen rato. Para ustedes serán como 6 o 7 minutos. Pero para mí fueron media hora. Estando investigando por aquí. Y ahí me salió un screamer ahorita. Nada más de que no lo pude grabar porque fue muy rápido. A ver. Primero voy a ir a la puerta. A la creo única puerta que no he abierto. Es esta, ¿no? A ver. Aquí debe estar el libro, aquí debe estar el libro Si no me voy a enojar demasiado, me voy a enojar demasiado No hay, no hay nada, no hay nada Al fin lo encontré Uy, ahora vamos, ahora hay que irnos a la salida Hay que terminar esto una vez, ojalá sí, sí. Es de que hay algo raro aquí Bueno, sigamos y vámonos ya de aquí que... Ya llevo ratito aquí buscando los libros hasta que por fin encontré la última llave. Ay, al fin voy a poder irme aquí a ver la animación final. Acabo de ser decepcionado, me acaba de decepcionar. Es igual que todas, no manches. Yo tuve que hacer todo eso para nada. Tuve que hacer todo eso para nada, de verdad. No hay nada más. No, nada. No, ni nada. Pues aquí termina este Fine Game de Slendrina. Por favor, ya que es el último episodio de esta miniserie de tres capítulos. Que en las tres me decepcionaron en fin a la verdad. 9 likes y 18 visualizaciones para el siguiente video. Y adiós. Ha, <laughs>